Un hombre sentirá miedo de perderte si haces estas cinco cosas. Si estás cansada de la indiferencia de un hombre, de que te llame un día así y al otro tampoco, y que pasen así los días y las semanas sin saber de él si estás cansada de que sea frío, si estás cansada de que ya no sea la misma, la misma persona que era cuando te conoció, entonces este video es para ti. Este video es para ti que ya estás un poco cansada de esa relación totalmente gélida, que ya no exhibe esa complicidad que exhibía tiempo atrás y ahora se ha vuelto monótona repetitiva y casi que llegas a pensar que él quizás ya tenga a otra mujer en su vida por eso que en realidad no se preocupa por hacer que la relación funcione contigo así que atenta porque lo que voy a comentarte en este video es importante porque vamos a dividirlo en dos partes los primeros tres consejos las primeras tres cosas que voy a revelarte es cuando tú ya sostienes una relación de pareja con este chico es decir Viven en la misma casa, tienen un noviazgo o en su defecto están casados. Y los últimos dos consejos es cuando este sujeto, cuando este chico en realidad solo quiere tomarte para una relación abierta sin buscar el compromiso. Entonces quiero que estés atenta porque el primer punto te voy a explicar exactamente cómo debes reaccionar ante la indiferencia de él, cómo tú tienes que manejarte para cuando él se vuelva distante, no te habla, no te llama o si te llama lo hace a cada a cada semana, a cada 15 días. En el segundo punto, también te voy a explicar cuál es la base para que realmente tus relaciones sean fructíferas y tú generes un equilibrio en esas relaciones. Porque en realidad, si no trabajas esta parte número 2, va a ser muy difícil que tú tengas una relación ordenada y en su defecto puedes terminar haciendo que la otra persona se sienta sofocada y de por sentado de que tú vas a estar toda la vida por él El tercer punto es quizás el corazón de las relaciones sanas Cuando trabajas tú este aspecto, cuando tú te enfocas en este aspecto Es más común que tus relaciones sean sanas Y las personas no tiendan a hacerse frías contigo por supuesto, esto no solo funciona con parejas, sino también funciona con amigos o cualquier persona que no está siendo funcional en tu vida. Pero bueno, va a estar centrado enteramente en hacer que ese chico tiemble con la idea de perderte. El punto 4 y 5, como lo había comentado, es para cuando él solo quiere tenerte como una más de sus amantes. Estos dos puntos son importantes tenerlos en cuenta porque en realidad es la manifestación del punto 3 y el punto 2 ejecutados apropiadamente. Así que, por favor, presta atención a lo que voy a comentarte, cierra otros videos porque esto es muy indispensable que empezamos. Muy bien, tal como te lo había comentado al principio, voy a mostrarte en el punto número uno cuál es la base para generar ese, ese interés por parte de él y que esto se materialice en un miedo transitorio por perderte y por supuesto del lugar a que la relación sea funcional. En realidad a nosotros no nos interesa que él esté miedoso de perderte, porque en realidad el miedo desaparece cuando tú vuelves a dar seguridad y lo que tú no quieres es estar constantemente con la pena de si haces esto, él se va, si haces esto otro, él asuma que puede, hacerlo, que puede hacer contigo lo que le venga en gana. No, en realidad lo que estamos buscando es generar un equilibrio para que tú puedas ser tú misma, estar cómoda en tu feminidad, cómoda en ti misma, cómoda en la relación, sin estarte preocupando de si él se va a ir, de si él siente miedo. Aquí lo que tienes que perseguir es algo importante, que ya lo hemos hablado en otros videos, que es generar un equilibrio. Y este punto lo llamo Número 1. Distancia emocional. La distancia emocional no es otra cosa que la búsqueda de equilibrar la relación cuando él se ha vuelto muy familiar... A tu presencia se ha acostumbrado demasiado a tenerte cerca que al final de cuentas no le importa tener actitudes lesivas a la relación porque sabe que ahí vas a estar. Aquí está el secreto para entender cuando una relación está desequilibrada y no hay un balance real entre dos personas. Para entender esto es muy importante comprender que la indiferencia de él es un desbalance personal tuyo. En este sentido, implica que tú has hecho que él se convierta en el centro de tu vida y que sea tu única prioridad. Cuando estás en el trabajo, piensas en él. Cuando estás en la familia, piensas en él. Cuando sales a tomarte un café, estás pensando en él. Él se vuelve todo el centro de tu existencia. A todos nos pasa. En realidad, todo nos llega a estresar. Para que te hagas una idea de cómo esto se gesta en la mente tuya y para que otras personas puedan entenderlo, Haz de cuenta que, por ejemplo, entraste a practicar un deporte, por ejemplo, entraste al gimnasio y de repente sientes que los ejercicios son muy pesados, te dan náuseas, te dan mucha, muchos mareos, no logras rendir. ¿Qué va a pasar? Siempre estás con ese estrés de que no puedes hacer un ejercicio, que te va mal la dieta, que no te funciona todo esto y empiezas a preocuparte porque cada vez sientes un estrés de que no está funcionando y te Pones en una situación de desánimo porque sientes que no eres capaz de ser ni siquiera la sentadilla. Eso te hace sentir pequeña, te hace sentir inútil y esto empieza a ocupar toda tu vida. De repente ya no solo te sientes inútil por el gimnasio, sino ahora te sientes inútil en el trabajo. Te sientes inútil en otras esferas de tu vida. Bueno, esta clase de enervación... Emocional es lo que ocurre con un hombre y para generar ese equilibrio eres tú la que tiene que romper el status quo, empezar a distanciarte de él, empezar una fase de abstención, de abstenerte de, de estar con él. Un síndrome de, de abstinencia que implica generar un equilibrio porque te has vuelto adicta a él y tienes que distanciarte. Sea bien dicho de que tú tengas que pararte frente a él y decirle sabes que ya no quiero un tiempo para mí. O sea que tú simplemente dejes de prestarle demasiada atención y te centres en el segundo punto. Número dos, haces de ti misma tu prioridad. Hay una frase que dice que cada cosa es su lugar y cada lugar tiene y que cada cosa tiene un lugar. Esta frase en realidad es una frase que nos anima a poner orden en nuestras vidas y concretamente en las relaciones de pareja pues esto es muy valioso porque si carecemos de la capacidad de poner orden a nuestros proyectos vamos a sufrir demasiado. Porque las cosas se nos van a mezclar. Vamos a estar pensando en el trabajo mientras estamos con los hijos. Vamos a estar pensando en los hijos mientras estamos en el spa. Estamos pensando, por ejemplo, en temas de oficina cuando estás con tus padres. Constantemente estás mezclando cosas. Cuando tú realmente te priorizas y haces de ti misma tu prioridad, te das cuenta de lo que importa y empiezas a separar las cosas. Parejas un lugar tus metas ese es su lugar, tus proyectos ese es un lugar y automáticamente empiezas a equilibrarte. Cuando tu pareja empieza a notar ese equilibrio en tu vida es cuando él ya empieza a demandar un espacio porque ahora resulta como estás haciendo un desorden y le estás quitando recurso emocional a él y lo estás trasladando a otros proyectos, él ya empieza a demandar esa energía tuya. Para que entendamos esto es algo que yo llamé en otro video anterior, economía emocional, economizar tus emociones, utilizarlas de tal manera que éstas te sean provechosas y te sean eficientes. Porque ahora lo que tenemos es que tienes todo tu recurso emocional invertido solo en él. El símil más, más parecido es que tú vengas y gastes todo tu dinero en la lotería. Mes, mes con mes, semana con semana gastas tu dinero en la lotería y no estás generando riqueza. Y lo que es peor, no estás invirtiendo ese dinero en otras partes. En otros proyectos que sí te pudiesen dar algún tipo de recurso interesante. Esto es lo mismo acá. Estás invirtiendo todo tu tiempo en él. Cuando tú empiezas a hacer de ti tu prioridad, automáticamente pones orden en tu vida. Y automáticamente tu recurso, tu energía, tu tiempo y tú misma te empiezas como a fragmentar. Y te empiezas a colocar en diferentes cosas. De repente tienes un proyecto de beneficencia, tiene su proyecto en la oficina y automáticamente ese déficit él lo siente y por supuesto él va a terminar demandando tiempo. ¿Cómo llegar a ese punto? Pues con este punto número 3. Amor propio. Mejoras tu aspecto y forma de sentir. El amor propio es la aceptación de que tú eres valiosa, de que vales y que mereces un lugar en esa relación. Generalmente hay muchas personas, mujeres, hombres que renuncian, intercambian en un trueque por la lástima, la compasión, la compadecencia de otras personas porque de alguna manera han logrado esa atención que tanto han querido a través de decir no valgo nada, no sirvo nada, eh, no soy una persona que merezca ser amada y en realidad lo único que están haciendo aquí es apostar una cosa por la otra. El amor propio se materializa en tomarte como prioridad. En ordenar tus cosas, en decir, esto me gusta, esto quiero y esto no lo quiero. Así, cuando tú cultivas tu amor propio, te es más fácil hacerte tu prioridad y es más fácil generar ese equilibrio que hace falta en tu relación. Cuando tú empiezas a hacer estos cambios, por supuesto, él empieza a sentir miedo porque ya no te tiene controlada y eso empieza a que él tome cartas en el asunto y también sea partícipe activo de la relación y también intenta, no nos interesa que él tenga miedo de perderte nos interesa de que él sea un, una pieza activa en la relación y que forme parte de la misma pero siendo un ente funcional que realmente te haga sentir bien y que tú le hagas sentir bien muy bien estos aspectos son muy importantes. Ahora vamos con los últimos dos puntos cuando él te quiere reducir a un amante. 4. Apegarte a tus palabras. Si dices que no quieres una relación abierta, cumple con ello. Muchas mujeres no tienen esa capacidad y esa voluntad para poder hacer valer lo que quieren, lo que desean. Y en su defecto, donde son la segunda, donde son una mujer que forma parte de un plato de segunda mesa. ¿Cómo evitas esto? ¿Cómo evitas que esto pase? ¿Cómo evitas convertirte en un plato de segunda mesa apegándote a tus palabras? Si dices que no quieres una relación y no le das entrada a él. Y esto me lleva al siguiente punto. Abstente de tener intimidad con él. Muchas mujeres en realidad no tienen esa capacidad. Y toma mucho tiempo, mucho amor propio, darse cuenta que el propio cuerpo debe ser respetado y debe ser tomado con seriedad. Cuando tú no tienes esa capacidad de tomarte en serio, lo que va a pasar es que finalmente él va a expropiar tu cuerpo y va a hacer con él lo que a él le den gana. Lo toma, te besa, te acaricia cuando él quiere. Cuando tú pones un stop es cuando él se da cuenta que ya no te posee y debe tomar la decisión si realmente eres valiosa para él o debe dejarte ir. En ambos casos a ti te beneficia porque si eres valiosa para él, él va a intentar equilibrar la relación. Si no lo es y si no lo eres para él, de todas maneras se va a ir y un hombre así no te hace falta en la vida. Lo que sí te hace falta en la vida y que debes tenerlo sí o sí y que debes hacerlo ya mismo es suscribirte a este canal y ver otros videos que tengo para ti. Este fue tu amigo Marco y nos vemos en otros videos.